Hola. es eso? ¿Qué es ¿Cómo te va? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No love, be Just as long as you stay step Y aquí estamos con el amigo Carlos va a contar cómo, cómo, cómo nos fue en el partido Cómo lo sentiste Pues muy chido, la, la verdad Ganamos, no esperamos que, que ganáramos Pero nos llevamos 3-0 a favor El equipo no juega no. tan bien el torneo Pero pues hoy se ganó Ajá. Y en el ambiente como siempre es muy tranquilo y respetuoso ¿y habías venido anteriormente aquí? Sí, solo una vez más ¿Qué tal los costos de los boletos? Ahorita por ejemplo hasta donde fuimos era A 13 porterías 30 dólares en y pues es a un buen precio no es súper carísimo pero si lo ves bien el, el, el, el juego y qué tal ahorita al salir tranquila la, a la salida tranquila la gente hay alcohol pero pues todo todo con moderación nadie se pone violento nadie te puede golpear o acosar hay mucha vigilancia dentro de los estadios. Eso es todo. ¿Volverías a venir a ver un partido? No. Sí, sí, sí volveré a venir. Eso es todo. No cada fin de semana, pero sí cuando tenga tiempo disponible. Vamos aquí con amigo Nasir ¿Qué tal? ¿Cómo presenciaste el partido? ¿Cómo lo viste? Este, pues lo vi como que no veía a los White Cups por dónde. Pero el segundo tiempo me sorprendió. Sacaron fuerzas y metieron tres goles y llevaron una buena ventaja. Supesivamente 3 a 0. Sí, no me lo esperaba, no me lo esperaba la verdad, pero estuvo bueno. Estuvo bueno el juego. Este, el ambiente es muy sano. Nunca había venido a un juego aquí. Este, muy sano el ambiente. Uy, muy bien, estuvo muy padre, muy familiar. Puede venir una familia tranquilamente, sin problema. Sí. ¿Cómo viste el chicharito? ah ¿sí jugó? <risa> Eso lo, pues sí, lo Tuvo un tiro a gol y bueno, pues no tuvo suerte y pues lástima, pero pues bueno, ganaron los White caps, el equipo de casa. Eso es todo. Importante. Uh, 3 a 0, ¿no? A la otra, Chicharito. A la otra. Yo, yo soy fan de Chicharito, pero... ¿Tienes? Hay que poner el equipo de casa. Eso. Con el amigo Dani. ¿Cómo, ¿Cómo nos fue en el partido? Estuvo bueno. 3-0 ganamos. ¿3-0? ¿Te esperabas el resultado? Estuvo, estuvo parejo el primer tiempo, pero después estuvo bien. bueno. Sí, era Así fue justo. ¿Chicharito no, no, no, no vio no, nada ni el balón? No, no, ¿Ah? el chicharito ya, ya está viejo, ya no. <risa> que se vaya a jugar al streaming a Twitch. Que se vaya a la reta de aquí de la esquina. <risa> ¿Cómo viste el ambiente aquí? ¿Está tranquilo? Agresivo, este, no, está muy familiar, está bueno, está bueno para que vengan, dense una vuelta para acá, vale la pena. ¿Llegar en transporte, en carro, cómo, cómo llegaron ustedes? Nosotros en transporte estuvo muy rápido, sí está muy cerca. Sí, sí. ¿Recomendarías venir? Sí, sí vale la pena, Venganse para acá. Leo, ¿cómo viste el estadio? ¿Te gustó? Me encantó, está muy bien, el ambiente muy familiar y todo muy tranquilo, muy bien organizado. Está sencilla la entrada, está difícil. No, están bastante fluido, la ¿Sí? verdad me gustó, todo muy bien eh, seleccionado, puedes entrar tranquilamente. ¿Recomendarías venir como experiencia? Ah, actual? claro, en lo personal y yo que de turista, me encantó venir al estadio. Este fue el partido de los Whitecaps versus LA Galaxy, donde ganó de manera contundente el equipo local por 3 a 0. Se vio mucho latino por la presencia de Chicharito que solo vio pasar el balón a su portería y no pudo meter ninguna. Este estadio que acaban de conocer se llama BC Place y es uno de los que será sede para el mundial que se celebrará en el verano del 2026 junto con otras 21 ciudades donde se jugará el mundial. Esperemos que les haya gustado este video, que hayan conocido un poco de la apariencia que tiene el estadio por dentro y cómo se vive de manera muy general un partido de fútbol aquí en Canadá. Estaremos muy contentos de presenciar un partido mundialista acá, esperando tengamos la oportunidad de ver a nuestra selección. Aunque juegue mal, pero se le estará apoyando. <ríe> Cuídense mucho, Gonzayas. Estamos en contacto. Bye bye.